El estilo, señor Maroto, es muy depurado. Pero mire, señor Maroto, le he escuchado hablar de mujeres de protección de víctimas y yo hoy a usted le voy a dar un dato. Desde el año 2003, señoría, han sido asesinadas en nuestro país 1.190 mujeres víctimas de la violencia machista. Yo le rogaría a usted y a su partido que traten los temas que tienen que ver con la violencia machista con un poco de rigor. Y le hago una pregunta, señor Maroto. ¿Cree usted que su partido protege Silencio. a las mujeres pactando con Vox? Momento. Señor Maroto, ¿cree sí. usted que es así? ¿Cree usted que...? Pactando con Vox, están protegiendo a las mujeres. Ese partido que niega la violencia machista en nuestro país, ya le digo yo que no. Pero mire, señor Maroto, ¿sabe por qué se caracteriza el Partido Popular? por ser unos fariseos. Y le voy a decir por qué. A lo largo de toda la democracia española, ante los avances para las mujeres, las personas LGTBI y trans, ¿sabe lo que ha hecho su partido? El Partido Popular recurrir todas y cada una de las normas ante el Tribunal Constitucional. Fíjese, señor Maroto. en estos días Muchas hemos señorías. visto que el señor Feijo ha tenido que hacer un cónclave cardenalicio para decirnos a las mujeres si el aborto es un derecho o no. Ya se lo digo yo, señor Maroto, es un derecho y también le garantizo que las mujeres españolas lo vamos a ejercer sin paternalismos y también sin tutelas, a pesar del Partido Popular. Y fíjese, señor Maroto, yo también me voy a dirigir a usted. ¿Se acuerda de su partido, el Partido Popular, con el matrimonio entre personas de igual sexo? ¿Se acuerda usted? ¿Usted se acuerda de aquello de las peras y las manzanas? Señoría, ¿se siente usted cómodo con las declaraciones de su partido? ¿Nos lo podría decir? porque son bochornosas. Señoría, yo me siento muy cómoda en un gobierno que no hace más que recuperar derechos para las mujeres, las personas LGTBI y las trans. Y hoy, señoría, a pesar de ustedes, a pesar de ustedes, somos un ejemplo en Europa y en el mundo. Y mire, señoría, le voy a decir algo Vienes, más. Me siento muy cómoda en un gobierno que sí, despliega políticas feministas. La, primer, la primera política feminista sabe cuál es, señoría, el salario mínimo interprofesional, ese que hemos subido un 47% y que hace que las mujeres tengan mejor calidad de vida en el mundo del trabajo en nuestro país. Mismo, señor Maroto. No es hablar de peras y manzanas. Y mire, señoría, yo entiendo que usted esté preocupado mucho por mi futuro político. Yo el suyo ya lo he visto, su estilo lo he visto con el señor Casado. En todo caso le digo, señoría, que va a haber gobierno de coalición para mucho tiempo y ustedes van a permanecer en la oposición durante mucho tiempo. Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda de la gobierno.